Estamos ahora en comunicación con Eduardo Alfaro. Eduardo es economista e integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Con Eduardo vamos a conversar respecto de la actualidad y perspectivas del mercado de trabajo en la región. Buenas tardes, Eduardo. Bienvenido a Economía de Bolsillo. Hola, buenas tardes, eh, gracias por el llamado. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, un poco, bueno. Sabemos que eh, la pandemia generó, bueno, algunos impactos importantes en el mercado de trabajo, eh, sabemos, bueno, en particular en la Argentina que la cuestión del mercado de trabajo, si bien ha habido una recomposición de, de, del empleo, también ha habido bastante crecimiento eh, informal. Eh, preguntarte vos, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo el, el, el panorama de la situación del mercado de trabajo, tanto a nivel global o regional como en, en la Argentina? Bien, eh, bueno, a nivel eh, global podemos decir que eh, durante el año pasado, digamos durante 2022, hubo un, un deterioro en los indicadores de mercado de trabajo, bueno, producto de, de cuestiones globales, de temas globales que ustedes eh, han comentado en diferentes programas que tienen que ver con, eh, con, bueno, con las tensiones geopolíticas, con la recuperación eh, desigual post-pandemia... Eh, con determinados conflictos en, en, en algunas cadenas de, de suministro, digamos que han configurado eh, un escenario, eh, podríamos denominarlo, de esta en el sentido de que hay un, un bajo nivel de crecimiento aunado a eh, niveles de inflación eh, apreciables. ¿no? Eso, bueno, se traduce en deterioro en el costo de vida, lo cual, eh, digamos, conlleva... ...una caída en la demanda agregada y una eh, dificultad, digamos, para eh, recuperar los niveles de empleo... ...y de horas trabajadas de la prepandemia, ¿no? Eh, en este marco, digamos, en Argentina, eh, si bien los, los indicadores básicos o las tasas básicas... ...del mercado de trabajo, eh, como vos bien eh, adelantabas, se han recuperado, eh, digamos, en comparación a los niveles de prepandemia... Eh, por ahí el, el caso más notable es el de la tasa de desempleo, ¿no? que se ubica eh, en niveles mínimos en los últimos años. Para, para dar una idea e ilustrar con un único eh, número en el cuarto trimestre de 2022, el 6,3% de la población activa estaba en situación de desempleo. Y ese eh, indicador en el cuarto trimestre de 2019, es decir, en la prepandemia, era del 8,9%. ¿no? Vemos que, en, en términos generales, esos indicadores de, del mercado de trabajo se han recuperado, pero, eh, como bien también mencionabas, subsisten eh, problemas que tienen que ver con la calidad del empleo y con las posibilidades, digamos, de eh, desarrollar oportunidades de trabajo decente. El empleo negro, como eh, frecuente y coloquialmente... Eh, lo denominamos uh -huh. eh, sigue siendo una realidad muy preocupante en el mercado laboral argentino, donde bueno, también eh, remitiéndonos a los últimos datos eh, publicados por el INDEC, eh, el 35,5% de los asalariados en Argentina eh, carecía de descuento jubilatorio, lo cual es un, un indicador eh, de una amplia proporción de la población ocupada que eh, digamos lo hace en Puestos de trabajo de eh, baja calidad sin las protecciones eh, legales eh, suficientes. ¿no? ¿Y en nuestra provincia, ¿cuál, digamos, se refleja esta misma situación o hay alguna diferencia que se pueda hacer? En, en nuestra provincia, en los aglomerados de, de Gran Paraná y de Gran Concordia, recordemos que yo por ahí omití, omití mencionarlo, pero el, el, el indicador que el Mejor, mejor dicho, digamos, el relevamiento a partir del cual eh, se construyen los indicadores de mercado de trabajo, se aplican los aglomerados urbanos del país. Uh -huh. En nuestra provincia eh, son Gran Paraná y Gran Concordia. Eh, en, en los aglomerados entrerrianos, digamos, lo que se puede observar eh, son niveles de eh, actividad, es decir, de ocupados y desocupados en relación a la población total, un poco inferiores a la media nacional, es decir, un dinamismo eh, un poco inferior, digamos, en lo que tiene que ver con la oferta laboral, eh, por citar eh, también dos números, no quiero tampoco eh, abrumar con datos que por ahí en una conversación se pueden llegar a perder, pero eh, si hablamos de una tasa de actividad a nivel nacional que supera el 47% de acuerdo a los últimos datos, en Paraná y Concordia se ubica en el 42,5%, de 42,6 y 42,5 respectivamente. Lo mismo acontece si eh, observamos el empleo y, bueno, eh, digamos, la contracara de esto, si se quiere, o para ver el vaso medio lleno, también las tasas de desocupación son inferiores a la, a la media nacional, en el caso de Paraná un 4% contra un 6,3 a nivel nacional, y en el caso de Concordia el último dato dio todavía un poco menos, un 3,6%, eh, ¿no? En relación a, a la juventud de Eduardo, vos sabés que yo... Tenía edad para empezar a trabajar cuando se vino la crisis del 2001. Entonces mi, mi generación, fuimos toda una generación que empezamos a trabajar bastante grandes. Antes, bueno, por ahí, mientras tanto hacíamos changuitas, ¿no? Pero que poder insertarnos en el mercado de trabajo, a mi generación, lo hicimos bastante tardíamente. Después uno entró a ver que la cosa cambiaba y que los jóvenes... ...tenían eh, como posibilidades de insertarse en el mercado laboral más tempranamente. ¿Cómo está la cosa ahora? Bueno, está, está muy buena la pregunta y, y muy bien direccionada hacia un segmento eh, de la población... ...que en términos, eh, digamos, etarios, eh, tiene mayores dificultades que otros grupos poblacionales... ...para insertarse en el mercado de trabajo... Eh, y un poco eh, la situación de pandemia de la cual eh, venimos ¿no? Eh, no ha hecho más que eh, exacerbar, digamos, estas dificultades eh, y, eh, podríamos decir, incrementar la vulnerabilidad de este grupo eh, poblacional. Eh, son diferentes, digamos, los estudios que a nivel global y a nivel eh, local, digamos, dan cuenta de que una de las consecuencias de la pandemia ha sido retrasar el ingreso eh, al mercado laboral, sobre todo en el caso de los varones eh, que han optado digamos, por eh, permanecer digamos, o, o realizando actividades de estudio u otras, pero eh, por ahí no insertándose activamente eh, en el mercado laboral. Como decíamos, eh, la pandemia afectó a este grupo en mayor medida y preocupa eh, también los efectos a largo plazo de la, cobra, de la proporción de jóvenes que están en desempleo este y que a su vez eh, no siguen ningún eh, programa formativo. Y en el caso de Argentina, bueno, estas vulnerabilidades de los jóvenes también eh, se replican, ¿no? Pensemos que más de la mitad de los desocupados en Argentina eh, tenían hasta 29 años, y en Entre Ríos, eh, en, en los aglomerados que mencionábamos, la tasa de desempleo de los jóvenes, es decir, de aquellos que van entre 15 a 29 años, duplican en el caso de Gran Paraná o casi triplican en el caso de Gran Concordia a eh, la media, digamos, del conjunto de, los de, de la población activa. Eduardo, y bueno, en, en el marco, recuerdo que días anteriores dentro del conjunto de cosas que, que dijo mi normalmente disparatadas eh, había mencionado la, la idea esta de que bueno la obligatoriedad de la educación en la argentina no funcionó no sirve no es moral Entonces, siempre las mismas palabras que usa como si la única moral fuese la que él sugiere que tiene eh, bueno, dice, vamos a implementar vouchers educativos como funcionan en otros países y bueno, con eso vamos a, a solucionar eh, el problema. Dos preguntas... que, que... ¿Funcionan en otros no, países? <risas> dos preguntas en relación eh, a eso y bueno, particularmente pensándolo en la coyuntura eh, argentina hoy. Primero, eh, ¿qué mirada tenés respecto de eso que, que plantea él? Y segundo, bueno, en, en este tema de... Y a la inserción laboral de los jóvenes, de, de, digamos, de la, la importancia de, de que puedan acceder a estudios eh, superiores. Recordemos que hasta no hace mucho tiempo una exgobernadora de la provincia de Buenos Aires ha dicho que, bueno, los pobres no llegan a la universidad, o sea, que no había que crear más universidades, porque era básicamente... Que un... había muchas ya en el o sea, interior de la provincia. Demasiada, ¿verdad? no, para que vamos a hacer más, si no llegan, bueno, ¿qué, ¿qué rol pensás que tienen las instituciones enmarcado un poco en, en estas dos cuestiones que te marco como, como tensión? Bueno, eh, no, discrepo, digamos, de, de plano, digamos, con las, con las opiniones que... que, que que ha vertido uno de los candidatos, digamos, a, a, a la presidencia del país, no, en el sentido de que eh, la educación es uno de los pilares, digamos, para, para encarar una estrategia de desarrollo para, para nuestro país, cumple eh, funciones, digamos, que hasta trascienden eh, el, las meras, no las meras, digamos, pero las posibilidades de inserción laboral que son muy importantes eh, para el desarrollo del país, pero también tienen efectos en la competitividad del país, efectos en la calidad democrática, en la convivencia eh, ciudadana, con lo cual fortalecer la educación, aspirar a la universalización, digamos, en términos de cobertura eh, de, de la educación, es, es una de las cuestiones ¿no? o, a, o a las que el Estado eh, debería apuntar. Eh, en el caso de las instituciones educativas y en particular eh, las de educación superior, bueno, están atravesadas por, por múltiples desafíos que tienen que ver, bueno, con el impacto de la, de la tecnología, el desarrollo de nuevas áreas de conocimiento, eh, la contracción de recursos a las cuales eh, se ven enfrentados, pero una de, de las cuestiones centrales que eh, a mi juicio eh, enfrentan como desafío las las instituciones educativas tienen que ver con garantizar eh, la equidad en el acceso y el aseguramiento eh, de la graduación de todos eh, los jóvenes. ¿no? Eh, eh, se, se ha observado a nivel global y a nivel eh, regional, a nivel de América Latina, en los últimos 20 años un incremento sustancial de la matrícula de estudiantes eh, universitarios y de educación superior, pero sí se observa la graduación de acuerdo al estrato socioeconómico al cual eh, pertenece el estudiante, ahí las diferencias eh, son marcadas obviamente eh, en, en detrimento, desfavorables para aquellos que provienen de los segmentos de menores ingresos. Entonces ahí hay eh, un, un desafío muy importante que tienen que encarar eh, la, las instituciones de educación superior que tiene que ver con acortar estas brechas y reducir esas desigualdades que se dan en el acceso, en la permanencia y en la graduación en el nivel eh, superior y, y bueno, en ese marco digamos eh, la, la, las universidades eh, los diferentes niveles del Estado llevan adelante diferentes políticas una de las cuales es la ampliación eh, de la oferta de la oferta académica como, como vos marcabas en, en la pregunta, que es una política que tiende a ...que mayor número de jóvenes eh, pueda acercarse, pueda, pueda estudiar eh, carreras terciarias o universitarias... Eh, ...pero tampoco son las únicas, ¿no? Eh, nosotros ahí desde el centro de estudios estamos eh, particularmente eh, tratando de analizar... ...y observando el efecto que tienen las políticas de transferencia, o sea las becas... Uh -huh. ...en eh, le, las posibilidades no solo de acceso sino de permanencia y de graduación... Eh, de estudiantes, así que bueno, forman parte de todo esto de acciones que en definitiva a lo que apuntan es a disminuir las desigualdades y a eh, bregar porque los jóvenes puedan acceder eh, a puestos de trabajo de mejor calidad. Eh, Eduardo, una última pregunta cortita, te voy a pedir la respuesta porque si no me van a retar acá eh, no, pensaba en esto de la articulación de la educación superior y, y el mercado de trabajo... Eh, bueno, en el último tiempo vienen proliferando carreras más cortas, diplomaturas, tecnicaturas, que quizás están teniendo una mayor afluencia de estudiantes que las carreras largas, que nuestras licenciaturas, digo nuestras hablando del país en general, donde tienen un promedio de, de graduación de 10 años más o menos. Eh, ¿Cómo lo están mirando a eso ustedes en la cuestión de qué tipo de carrera para poder articular con la salida laboral? Sí, indudablemente que esto ya en, en términos de, de una opinión personal, no se, se requiere también eh, repensar digamos, cuál es el vínculo de las carreras con, con el mercado laboral y, y, y ajustar, digamos, eh, no solo extensión, sino también contenidos eh, que, que que se brindan en las carreras de grado, porque como vos bien marcabas, ¿no? la, la extensión eh, en, en, en términos de los años que uno tiene que cursar o que le demanda la graduación, conspira eh, contra eh, las posibilidades de tener un mayor número de graduados, no, y en el medio quedan aquellos que están eh, más... Eh, estrechos en términos económicos Que, que bueno que los, la, Las necesidades económicas por ahí Les son más adefusiantes y las familias eh, No tienen las posibilidades por ahí De, de sostener eh, el, el cursado En una carrera de, de nivel superior eh, Sin obligarlos a ingresar al mercado de trabajo ¿no? Entonces me parece eh, que, que este También es uno de los desafíos De las instituciones de educación superior Cómo repensar su oferta en términos de extensión, en términos de contenidos, eh, para eh, que haya una mayor posibilidad de fluidez eh, entre el, el mundo académico o el mundo de los estudios y el mundo laboral. Eduardo, muchas gracias por tu exposición, por, por la claridad en, en tus respuestas. Así que, bueno, seguramente en alguna otra instancia te estemos quitando un rato de la siesta. No, por favor, un, un abrazo. Gracias a usted por el llamado. Era Eduardo Alfaro en economía de bolsillo.